Me meto en la mía, corazón. En, Laurita Fernández tuvo un feroz cruce con Ángel de Brito. Hay programas que tienen una fama merecida por el revuelo que generan cada vez que comienza. Mi, en esa categoría, indiscutiblemente, puede colocarse el bailando por un sueño, donde cada protagonista tiene lengua picante y personalidad. De hecho, en el poco tiempo que tiene, este año, el show de Marcelo Tinelli al aire ya se han producido varios cruces picantísimos, incluyendo a una Esmeralda Mitre furiosa con Yanina Latorre quien la trató de dictadora y todo terminó, supuestamente, en manos de abogados. A esto, posteriormente, se sumó la pelea entre Pampita y Lourdes Sánchez. Con la modelo poniéndole cero a la bailarina por haberla tratado de bolsa de cuernos. Ahora se suma un nuevo enfrentamiento, en este caso entre dos jurados, Ángel de Brito y Laurita Fernández, la joven, ex pareja de Fede Ope, hizo un comentario sarcástico, su compañero lo comentó y eso generó un intercambio picantísimo en las redes sociales. Ángel Debrito, acá arroba la offer 4 la que no se metía en las camas ajenas de Rebolea Cabre arroba Soledad Fantino. Laura Fernández, me meto en la mía corazón. En la de los demás. Supuesto, los cibernautas rápidamente se sumaron al debate hablando de los pasados romances tanto de laurita como de soledad fandiño y dando a entender que ninguna se comportó bien con sus parejas en su momento. Maggie, sí, y le contó que fue el amante cuando era novio de flor torrente y que obvio está dolida porque a laura no le escondeja. Maru Miranda. También la Sole, fue el amante de Granados, cuando él estaba casado. Irene Andrea, y Laura fue la amante de Fedeval, Fede Ope, Cabre y tantísimos que ni debemos conocer. Maru Miranda, y la Sole, TMB de tantísimos que ni debemos de conocer. Creo que de Rodrigo de la Serna, TMB. Todos la conocemos por su extenso talento. María Fernanda, te tengo que decir que tantas hablen de vos faltándote el respeto y gracias a vos arroba la 4 ahora siguen en el programa. Vuelvo a decir el programa se tendría que llamarnos colgamos de arroba la 4. Sabes Q arroba cuervo y este año la U te hizo el bailando es una genia -a.